Bueno, eh, se los voy contando, eh, está la presentación, pero sí, tampoco es tan, tan larga. Eh, el tema es así, lo voy a ir mirando acá en mi computadora. Nosotros eh, firmamos eh, el estatuto el día 19 de abril de 2022 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, eh, acá junto con Cristiano Flaherty, fuimos él y yo, eh, hacer la, bueno, la, la firma, la formalidad ante escribano público en Uruguay. Eh, ese mismo día se presentó, se, se hizo el trámite, después eh, tuvimos una serie de, de, de, de notas por parte de un ministerio uruguayo por algunas cuestiones que había que, que corregir de los textos, y finalmente se ratifica, o sea, el ACNO se incorpora eh, legalmente Ratificado a partir del 9 de agosto del 2022 Que probablemente si siguen al like ECNOV en las redes sociales Habrán visto incluso que, que nuestra gente directamente colgó la foto de, del papelito de la ratificación Así que intentamos hacerlo el 19 de abril, terminó siendo el 9 de agosto Les quiero leer dos pedacitos de, de lo que es el estatuto Lo van a encontrar publicado, eh, espero que para fin de esta semana, en nuestro sitio web y les quería contar un poco cuál es el motivo de la constitución. Entonces les voy a leer brevemente artículo 1, denominación y domicilio, dice: con el nombre de Grupo de Operadores de Redes de Latinoamérica y el Caribe, la CNOG, créase una asociación civil de carácter internacional sin fines de lucro que se regirá por los presentes estatutos y por las leyes y reglamentos aplicables, cuya sede será el Departamento de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y por otro lado, otro pedacito cortito, dice Constitución, artículo 2, objeto social, esta institución tendrá los siguientes objetivos. A. Fomentar la discusión, intercambio de información, aprendizaje y colaboración en temas directamente relacionados con la operación de redes utilizadas para el servicio de Internet. B. Presentar ante organismos internacionales los puntos de vista e intereses relativos a los operadores de red de la región. C. Colaborar con el progreso de Internet desarrollando y compartiendo recomendaciones y mejores prácticas operativas. D. Responder a las necesidades de capacitación de los operadores de Internet y de otras organizaciones que requieran capacitación en temas de operación de red. Y E. Proponer y desarrollar políticas públicas en el área de su competencia para los países de la región. O sea, eso es nuestro objeto social. Al ser una organización incorporada, ahora empezamos a tener membresía. La diferencia que nosotros tenemos con el resto de las organizaciones es que nosotros no tenemos un fee de membresía, o sea, es totalmente gratuito, siempre fue totalmente gratuito y siempre será gratuito participar en LACNOV, pero ahora necesitamos socios que tengan, de alguna manera, poder de participación, que somos todos, y después tenemos socios que van a poder votar en la asamblea de miembros. ¿Sí? Entonces, eh, generamos cuatro tipos, cuatro categorías de socios. Empiezo desde la más simple, que es suscriptor. Si ustedes están participando en cualquiera de las listas de correo, o en cualquiera de los, este, de los ámbitos de discusión, o en cualquiera de los espacios del ACNO, ya son considerados como suscriptores al ACNO. Después tenemos, socios, bueno, los suscriptores, eh, directamente, eh, no, no tengo muy claro, por ahí habría que hablar con el abogado, pero no van a tener voto en la asamblea, eso seguro, no sé después el tema opiniones o, o entrada y salida de la sesión de la asamblea, pero sería el, el suscriptor más básico. Después definimos una membresía de tipo de socio afiliado, que van a ser básicamente los sponsors. Los sponsors van a ser las organizaciones que colaboren con recursos hacia el ACNO. Y que, bueno, van a poder participar en la asamblea, pero sin voto. O sea, no van a poder de ninguna manera definir eh, lo, lo que se haga en la asamblea. Y finalmente, hay dos tipos de socios que los separamos y tienen un detalle muy chiquitito, pero eh, uno es el socio activo, que es el socio tradicional. Los que tengan membresía en LACNIC y voten en asamblea son esos. O sea, van a tener voz y voto en la asamblea. Y finalmente, hicimos una categoría de socios fundadores que tienen... El, los mismos derechos que los socios activos, solamente que los marcamos como fundadores por el hecho de decir, bueno, vos participaste y llegaste, hiciste, colaboraste que la organización llegue hasta donde estamos hoy. Pero básicamente los dos tienen eh, los mismos derechos. No, no hay diferencias, salvo que se lo nombre como fundador o no. Esas son las cuatro categorías. Tengo un listado que lo quería poner en pantalla, no importa, son 30 personas estoy tirando más o menos, pero no deben ser más de 30. Eh, que bueno, que son las personas que ustedes conocen, las que vieron la mayoría de las veces en el escenario, que son el, el listado actual de socios fundadores. Y después tenemos la pregunta del millón es, ok, si yo soy suscriptor y soy un socio, vamos a decirle, básico, no sé si es la pregunta o la, la forma correcta de decirlo, ¿cómo me vuelvo un, un suscriptor activo? ¿O cómo me vuelvo un socio activo? Bueno, el board del ACNOG quiere que eh, la gente participe. O sea, no nos sirve que llegue a la directiva, ya sea al comité de programa o principalmente al directorio del ACNOG, personas que aterricen sin haber colaborado en la organización. Entonces el espíritu de estas reglas es justamente sumar gente que aporte a la organización, ¿sí? que aporte tiempo a todos nosotros somos eh, voluntarios, no tenemos ningún tipo de retribución por, por hacer todo esto, es sencillamente por una cuestión de cariño a la comunidad y, y de querer ayudar con la operación de redes. Entonces, ¿cómo hacemos para que un socio estándar, un socio suscriptor, se vuelva un socio activo? Pusimos cuatro, o sea, eso, eso tiene que tener algún tipo de, eh, de, de método de validación, que se los paso a contar. El primero dice, bueno, completar la documentación requerida, va a haber una serie de formularios que llenar en donde yo quiero participar como miembro del ACNOV. Eh, pedimos que sea un miembro de la comunidad que preste servicio al menos durante dos periodos, o sea, estamos hablando de cuatro años en alguna parte de la organización como por ejemplo el comité de programa. Entonces, para poder entrar al directorio del ACNOV les vamos a pedir que antes tengan una pequeña carrera adentro del de, de del bueno, comité de programa para poder pasar al directorio. Después, bueno, eh, cumplimentar los requisitos, eh, como les dije, de documentación y cuestiones que tengan que ver con chequeos de que realmente tengan, un, vamos a decirlo así, un buen prontuario, eh, que eso básicamente es lo mismo que pasa con la comisión fiscal en LACNIC, y... Hay una excepción en el caso de que se utilice una cosa que se llama el NOMCOM, donde básicamente hay un, un jurado que está conformado este, por distintos miembros del ACNO, de los grupos de trabajo, del comité de programa y del directorio. Pueden llegar a decir: No, necesitamos o queremos o nos conviene que esta persona entre eh, a, a trabajar para la organización, de nuevo, ad honorem. Eh, en caso de que sea elegido de esa forma, no es requisito indispensable haber estado los cuatro años en el comité de programa, o sea, los dos periodos. Eh, elecciones. Nosotros, ahí pusieron, gracias. Ahí va a aparecer la presentación. Ustedes bien saben, todos nosotros fuimos elegidos por la misma comunidad. Siempre participamos de elecciones abiertas en donde todos los suscriptores a la lista de correos pudieron votar y pudieron hacer que nosotros estemos a donde estamos ahora eh, vamos acá esta es la lista de socios fundadores van a ver que son personas totalmente comprometidas con la comunidad que trabajan a diario para que todos estos eventos y todas las eh, las cosas que hacemos en LACNOX sean posibles algunos eh, con más canas que otros eh, y bueno esta sería la lista de socios fundadores o sea estas serían las personas que irían a la próxima asamblea que ahora les voy a, les voy a contar cuándo va a ser y los que van a poder votar lo que sea que haya que hacer en ese, en esa asamblea paso si no sigo gastando tiempo esto igual después lo vamos a publicar cómo me vuelvo un socio activo esto ya lo conté las elecciones. Bueno, la elección principal que nosotros vamos a tener ahora sí, va a ser la del board. O sea, como elijo gente del board, tenemos que tener los candidatos que cumplan este, los requisitos que pedimos, se va a hacer por NOMCOM, este, y el NOMCOM básicamente se va a componer de una persona de directorio, una del comité de programa y una de los grupos de trabajo. Entonces, en esa discusión se empiezan a definir cuáles serían los candidatos para para hacer pasar al directorio. Y después eh, hay dos puestos definidos por NONCOM y un puesto definido por elección abierta. Y eso se va a concursar con el sistema de elecciones como ustedes están acostumbrados. Eh, nosotros en el directorio somos siete y en el comité de programa somos siete. Y lo que se hace es ir haciendo, se renuevan cuatro puestos y tres puestos, igual que lo que pasa en, en otras organizaciones vecinas. Eh, vamos a tener nuestra asamblea extraordinaria, que nosotros pensamos que iba a hacer durante este evento, o sea, somos la única organización de la Casa de Internet que tiene asamblea, eh, o pensamos la, de alguna manera el cierre de balance o el cierre de ejercicio distinto que el resto de las organizaciones. El resto de las organizaciones cierran el ejercicio sobre el 31 de diciembre, y nosotros pedimos de que el cierre de ejercicio nuestro sea por allá por junio, ¿Por qué? Porque una vez que cerramos ejercicio, después tenemos o po, nos dan las fechas para poder llegar y hacer la asamblea en nuestro evento de octubre. O sea que en el próximo evento de octubre vamos a, no lo hicimos en este porque todavía no cerramos el primer ejercicio, eh, y en nuestro próximo evento de octubre, que ya se van a enterar dónde va a ser, eh, ojalá <ríe> eh, vamos a tener nuestra primera asamblea. Y las elecciones se van a llevar, estimamos, no tenemos una fecha cierta, porque esto hay que coordinarlo con LACNIC, este, más que nada porque usamos el sistema LACNIC, estimamos que van a hacer las elecciones que les estoy contando allá por febrero, marzo del 2024. ¿sí? Y creo que nada más. Nada más, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Esto de nuevo es un pequeño update, aprovechamos el tiempo y esto yo lo armé medio rápido pero va a quedar publicado en el sitio web por supuesto.